3 minutes jump row. Hoy vamos a aprender cuerda a los lados. Va a ser fácil ya que anteriormente aprendimos cuerda a los lados para principiantes. Para tener en cuenta, cuando la cuerda va por la derecha, la mano izquierda pasa por arriba y cuando va por la izquierda, pasa por abajo. Cuando se realiza cuerda a los lados cruzando los brazos, es lo contrario. Cuando la cuerda va hacia la derecha, la mano izquierda pasa por abajo. La razón por la cual debes mantener las manos así, es para evitar tropezarte después. Practica la coordinación de las manos y las piernas cuando ejecutes cuerda a los lados y cuerda a los lados cruzando los brazos. No olvides saltar cuando practiques cuerda a los lados. Practica estas variaciones moviendo los pies de lado a lado, enfocándose en la coordinación. Practica estos dos saltos que practicamos hoy. Si tienes una manera única de hacerlos, compártelo con nosotros en los comentarios. Gracias.